otra vez. Bien, eh, lo primero que os voy a explicar es cómo funciona o cómo se entra a la herramienta. Esta es la herramienta que vais a ver, es una herramienta que, eh, de supervisión de los dispositivos de los, de los alumnos. ¿vale? En, en principio, eh, cada, cada profesor vais a tener que entrar en función del colegio en el que estáis dando clase vais a tener que entrar en diferente servidor, yo estoy haciendo la demo desde Aldea Fuente Aldobea, como si fuera un docente eh, toda la información de la forma de entrar de los servidores a los que vais a tener que conectaros eh, toda la información la vais a tener a través del portal de soporte ¿vale? en la intranet, o sea que no tengáis ninguna, ningún problema o se si os va a explicar eh, exactamente lo que vais a tener que hacer y cómo lo vais a tener que hacer, yo en principio lo único que os voy a comentar es que <coughs> Disculpas, este esta, esta, eh, panel de, de acceso a la herramienta es un panel 100% web, vais a poder entrar desde cualquier dispositivo siempre que tengáis un navegador eh, y conexión a Internet. En el caso de que olvidéis la contraseña, bueno, aunque vos, que, pues, bueno, vos, creo que podéis entrar con la cuenta Google directamente en vuestro centro, pero si olvidáis la contraseña, tendréis que entrar a través de He olvidado mi password de esta, de esta eh, icono que es o este cartelito que aparece aquí abajo. Eh, entráis a través de ese cartelito, os mandará, os tendréis que poner el correo electrónico vuestro, os enviaremos un correo y te, ahí vendrá un link donde podréis eh, cambiar el eh, usuario, la contraseña, perdón. Bueno, nos vamos a meter ya en el panel. Eh, yo me he metido como si fuera un panel, eh, un profesor que da clases, eh, como grupos fijos, da clase A primero de eso a y A primero de eso B. Veis que aquí tengo mis alumnos, ya los veis, yo despliego y son mis alumnos. Eh, en principio vosotros tenéis la posibilidad, si tenéis integradas eh, la, a través del botón de Classroom, podéis... Eh, integrar las clases, los grupos dinámicos que tenéis en Classroom. Entonces aquí en este primer menú podéis elegir grupos dinámicos, si tenéis alguno, yo no tengo ninguno, pero vosotros sí, podéis elegir grupos dinámicos o podéis elegir grupos eh, estáticos. Los grupos estáticos son los que se cargan por defecto, eh, yo tengo aquí primero de eso, pero vosotros podéis elegir el, el, digamos, la sección que, que os interese. Entonces si vais a los grupos de primero de eso, que son los que yo tengo, yo <coughs> tengo pues aquí me van a salir eh, estos dos que yo tengo elegidos, ¿de acuerdo? Vosotros si queréis añadir los grupos dinámicos podéis ir al botón de Classroom, eh, dais al botón de vincular, eh, os llevará a un diálogo en, en, en Google donde ponéis usuario y contraseña de vuestra cuenta de, de Classroom y aquí en este desplegable os aparecerán los grupos dinámicos que tenéis cada uno configurados. Esos grupos dinámicos os van a aparecer en este botoncito de grupos dinámicos y vosotros a través de la configuración en mi cuenta vais a poder marcar si queréis ver solo los dinámicos, los estáticos o los dos. ¿Veis? Mostrar grupos dinámicos o mostrar grupos estáticos. Eso lo podéis definir vosotros. Luego os explicaré este panel de configuración. En principio, la herramienta, esta herramienta tiene dos partes. Una parte es la parte de, eh, de acciones, que son, se llevan a cabo con estos botones cuadrados de aquí arriba. Y otra, otra parte es la parte de información, que se llevan a cabo con estos botones redondos negros de aquí. vale Entonces, eh, ¿cómo funciona la política en IMT Lazarus? La política funciona en función de los colores que tienen las fichas. Como veis, cada una de las fichas corresponde a un alumno, eh, en principio, depende de cómo esté el botón de acción, pues yo me hago una idea de cuáles son los filtros o cómo se está trabajando. En principio, en el botón de Internet, lo que ha decidido el centro es que el, el, la situación por defecto sea con las fichas en rojo. ¿Qué significa las fichas en rojo? Pues que tienen una lista de, de sitios a los que pueden navegar, y eh, nada más, o sea, solamente van a poder navegar a los sitios que tienen en esa lista. Entonces, es un sitio, ya sé que es, es una forma un poco restrictiva de, de lanzar el proyecto, pero eh, es lo que ha decidido el centro y poco a poco iremos, iremos avanzando y seguramente cambiará la forma de trabajo, pero en principio este es el estado natural de cómo vamos a tener internet, ¿vale? El segundo botón de acciones, el segundo, bueno... Eh, perdón, voy otra vez a los colores, estábamos en que el color rojo es el color que ha decidido el verde, o sea, es el color que ha decidido el centro, momento ha decidido que el color estándar sea el rojo y que las navegaciones sean a páginas controladas que son las que acepta o las que ha permitido el centro. Hay otros dos formatos, el verde es un formato, eh, vamos a decir, más permisivo, pero que no es el que nos interesa en este momento, y el naranja es un formato personalizado en el que el profesor va a poder incorporar eh, va a poder manejar de alguna manera el comportamiento del, del filtro para que se comporte como él desea en una clase concreta. Luego os lo voy a explicar. Este criterio de colores se lleva a cabo en todos los, bo en, en, en todos los botones de acción. Por ejemplo, en el botón de la cámara... La realidad es que no hay una forma de cámara personalizada. es Si la cámara está eh, si las fichas están en verde, tienen cámara, y si las fichas están en rojo, no tienen. Yo puedo, como veis, con estas pelotitas redondas, marcar todos los dispositivos de una vez, pero también puedo marcar uno a uno. Eh, todas las órdenes en IMT Lazarus pueden ser grupales, individuales o colectivas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues ya veis, simplemente con clicar cada una de las cajas, yo convierto hago que estas... Eh, estos eh, dispositivos, que estoy marcando en rojo, tengan o no tengan internet. <coughs> Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esta orden llegue al servidor? Porque como os, eh, os hemos comentado, esto eh, que estáis utilizando es un servicio en la nube y el servidor tiene que enterarse de que le está llegando la orden. Y la forma de enterarse es dar a este botón de aplicar. Pero previamente os voy a contar una cosa. Vosotros podéis enviar, podéis marcar las órdenes eh, temporales o permanentes temporales, pues 20 minutos, 15, 10, lo que fuera, dais al botón, elegís un tiempo, dais al botón y entonces aparece un reloj, eh, un reloj en el que, bueno voy a poner todas en verde por si acaso y vamos a darle a un reloj de 30 minutos, le damos y veréis que aparece un relojito, ¿qué significa este relojito? Pues que dentro de 29 minutos y 57 segundos estas cajas van a volver al estado anterior. ¿Cuál era el estado anterior? Si estaban en rojo, vuelven a rojo. Si estaban en verde, vuelven al verde. Pero vosotros os olvidáis de volver a, a poner la orden eh, o, o contrarrestar la orden. Si, la, si en lugar de poner una orden temporal la pusierais permanente, pues esto, esta situación no va a cambiar hasta que alguien, vaya, esta situación no va a cambiar hasta que alguien cambie el filtro o cambie el color de las cajas. ¿De acuerdo? O sea, permanente significa que se está así hasta que alguien lo cambie y eh, temporal significa que cuando el reloj vaya a cero vamos a volver a la situación anterior. Bien, eh, aquí os, me gustaría recordaros, aunque ya os lo habrán dicho en el centro, eh, la política de cómo, cómo se trabaja con IM de Lazarus, sabiendo que el último que toca es el que, el que realmente eh, eh, prevalece su orden o su perfil, es interesante pues, que sepáis o tengáis una, una digamos, unas buenas prácticas en, con los compañeros y, y pues, el que hace deshace o el que llega revisa <coughs> o lleguéis a una situación a un acuerdo para que, que no estéis un poco eh, perdidos. ¿no? Pero ya veis que es tan sencillo como entras en la clase, despliegas el grupo y ves en, es en función de la caja que tengas aquí arriba, si estoy en cámara o estoy en navegación o estoy en IMT Chrome, pues ya veis eh, la situación es, en principio, esta es la situación natural en Internet. vale Vamos a ir ahora con el botón de IMT Chrome. Estamos hablando todo el rato de acciones. Luego ya hablaremos de información y las informaciones que podemos recabar de, de, de los dispositivos. <coughs> Bien, ¿qué podemos hacer con dispositivos cuando estamos en IMT Chrome? Pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar a qué dispositivos queremos mandarle la orden. ¿Cómo se selecciona? Como os decía antes, con la bolita selecciono todos, pero puedo seleccionar a este, a este y a este, por ejemplo, o a los que yo decida. Bien, ¿y qué les puedo hacer a estos dispositivos? Pues les puedo hacer diferentes cosas. Lo primero, si doy a esta pestaña, les puedo cerrar todas las pestañas. Voy aquí y le digo cerrar y las pestañas que tienen en este momento abiertas en su navegador se van a cerrar, todas. ¿Qué más cosas puedo hacer a estos dispositivos? Pues puedo gestionar las URLs. ¿Qué es gestionar la URL? Pues yo puedo abrirle, por ejemplo, vamos a abrir Kahoot, por ejemplo. Yo puedo abrirle una pestaña a todos los que he seleccionado. Ya sabéis que a veces es complicado que los, todos los alumnos abran la misma web porque que me falta una coma, que me sobra un punto. Al final, un cuarto de hora para abrir una página. Pues la ponéis aquí, le dais a enviar y a abrir. Y se van a abrir en estos tres dispositivos, se va a abrir una pestaña con Kahoot.it. Eh, pero además de enviar la página y de abrirla, ¿qué puedo hacer? Puedo fijarla. Esto es una característica bastante in interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que me avisa el sistema es que va a cerrar todas las pestañas y va a abrir una que va a poner que, con kahoot.it. ¿Vale? Y luego, los alumnos a los que yo les he fijado las páginas no van a poder ir a ningún otro, a ningún otro sitio más que a los que aparecen o los que yo he abierto. En principio, esta posibilidad de abrir es, eh, digamos, no tiene límite. Bueno, tampoco vas a abrir 20 páginas, pero la, la posibilidad de fijar está reducida solo a tres URLs. ¿vale? Entonces, vosotros podéis poner hasta tres URLs, le dais a fijar y los alumnos solo van a poder estar en esas tres URLs. Por supuesto, cuando se, acabe el, cuando se acabe la prueba que estáis haciendo, el examen o la clase, lo que tenéis que hacer es dar al botón de dejar de fijar, porque si no esos dispositivos no van a navegar más que a esas tres URLs. ¿Vale? Bueno, siguiente botón. El siguiente botón es envi para enviar un mensaje. Nosotros enviar un mensaje es unilateral, es decir, unidireccional, perdón. No, no es un chat. Entonces vosotros podéis escribir aquí, pues vamos al tema... 8, lo que sea eh, y le dais a, a enviar y pum, eh, todos estos dispositivos van a recibir un pop-up que se le va a abrir y van a ver el mensaje que le habéis enviado y ellos van a poder, o sea van a tener que aceptarlo para que se quite, ¿Vale? no pueden eh, impedir que, que le mandes notificaciones porque se hacen esas notificaciones a nivel de sistema y luego por último tenemos otro botón que es bastante chulo que es el botón de gestionar la atención gestionar la atención significa que si yo doy al botón de bloquear estos tres dispositivos les aparece un candado en la pantalla y no pueden hacer nada ni online ni offline. Es decir, los equipos se quedan eh, absolutamente eh, como si fuera un, un trozo de plástico o un pisapapeles. Entonces no les queda más remedio que mirarte y decir, ah, pues igual es que nos quiere explicar o contar alguna cosa eh, nueva. ¿no? Eh, bueno, pues yo, a mí me parece que esto puede ser muy interesante. Y por supuesto, después de, de haber estado bloqueados, tenéis que volver a acordaros y darle al botón desbloquear. Por eso os decía antes lo de las buenas prácticas. ¿no? Imagínate que se te olvida porque acaba la clase un poco tumultuosa, sales corriendo y los has dejado bloqueados. Bueno, pues el siguiente compañero o compañera no, no pasa nada. Viene aquí, le da el botón, lo abre y ve si los candaditos están abiertos o están cerrados. Si están cerrados, los abre y si están abiertos, los cierra o como desee que estén en ese momento en esa clase. Es una cosa muy sencilla. Bien, con esto hemos visto las acciones, que son lo que podéis hacer sobre los dispositivos, pero ahora vamos a ver la información que podéis tener. Lo primero que podéis hacer es, estando en cualquiera de las ventanas, podéis dar a, una, a esta chinchetita, y en esta chinchetita lo que hacemos es meter dentro la última imagen que tiene cada uno de los dispositivos. ¿vale? Entonces, eh, además, de, eh, viendo la imagen y viendo el color, vosotros podéis seguir enviando órdenes a los dispositivos. Pero bueno, es como una información adicional enseñarte la imagen que tiene. Así, en un solo golpe de vista, ves los colores, por lo tanto, los filtros que se están aplicando y ves las imágenes que tienen en pantalla. Pues igual, si tienen que estar todos en una página y hay uno que no está, pues te da el ojo y le mandas un mensaje o haces lo que corresponda. Segundo botón de recabar información. Eh, es este botón, este de, las, de los cuadritos blancos que es para ver las imágenes yo aquí veo las imágenes pero ya sin color solo imágenes de todos los dispositivos ¿vale? eh, ¿qué puedo hacer con estas imágenes? pues si hay alguna que me, que me interesa la pico y veo las imágenes lo que está, las últimas eh, imágenes que está viendo ¿veis? No? las últimas 29 imágenes la veo aquí si quiero más grande pues la puedo venir y puedo ampliarla o lo que fuera bien eh, ¿qué, más puedo, ¿Qué más puedo hacer? Esto es, digamos, una, eh, recabar información colectiva de todo el grupo, pero si yo le doy a, la I, a esta I pequeñita, vale, puedo ya lo que tengo es la información de un solo dispositivo y ahora veréis qué cosa más interesante. ¿Por qué? Porque por un lado me salen todo lo que es la navegación de este dispositivo, ¿veis? Que tengo el informe en global reducido tengo 11, pero el extendido tengo 582 entradas, ¿vale? Y veo también las búsquedas, separadamente puedo ver las búsquedas de Google, lo que escribe en Google. En esta gráfica veo las, las navegaciones, es decir, ya veis que hay 5, 10, 14, o sea, cuatro peticiones en cada nodo, veo las peticiones que ha habido y veo que hay muy pocos bloqueos. Esta, este alumno o esta alumna es eh, muy formal y, y está siempre dentro de, digamos, de, de la norma. Entonces aquí veo las últimas 29 imágenes, como hemos visto antes. Pero si yo voy aquí arriba a estos cuatro eh, cuadraditos negros, lo que tengo es acceso al banco de imágenes. Y esto es una auténtica cosa, aspecto diferenciador, ¿vale? En este banco de imágenes yo tengo las últimas 24 horas de las imágenes capturadas de todos los dispositivos de mi clase o del colegio. ¿vale? Esto os va a permitir hacer un análisis forense. Imaginad que habéis hecho un examen o que queréis revisar pues, porque habéis sospechado algún comportamiento o queréis hacer cualquier cosa. ¿vale? Yo A mí no se me ocurren eh, casos de uso, pero bueno, en principio esto sirve para que vosotros reviséis lo que ha pasado por las pantallas de los dispositivos de vuestros alumnos. En principio nosotros lo que hacemos es, por cada alumno, o sea, cada vez que un alumno pica en una ventana, en un, en un navegador, capturamos una imagen y si no pica nada, lo que hacemos es cada 40-45 segundos grabamos otra imagen. Es decir, imaginad que está viendo un vídeo y no está tocando las teclas, pues estaríamos grabando cada 40 segundos un fotograma del vídeo de la película que está viendo. Vale, eh, ¿qué, ¿qué más podemos hacer en este, desde este panel de control o este cuadro de mandos del dispositivo del alumno? Pues si vamos a este, a, esta, a este cuadrito de aquí que sale como unas gráficas, aquí vamos a ver las navegaciones. Y, y aparte de, de darnos este gráfico si, eh, con los colores verdes, perdón, azules son los colores accedidos y los rojos serían los bloqueos, nos va a decir cuáles son los dominios más, más visitados, etcétera, etcétera. Y vamos a ver eh, los sitios que ha visitado, vamos a ir viendo los sitios que ha visitado y vamos a ver eh, las imágenes, si tiene alguna imagen asociada. Bueno, este, este dispositivo no tiene mucha navegación, vamos a buscar, yo creo que tenía metido aquí uno. Eh... Bueno, vamos a buscar de otro niño a ver si. A ver, vamos a ver este, por ejemplo. Así, ah, muy bien. Bueno, si la página web no tiene, no tiene una, una imagen concreta, pues lo único que podemos hacer es. Es, no, te, no, tenemos, no tenemos la foto pero si la tiene pues vemos la foto asociada y la descripción del, del sitio del sitio web al que está accediendo y vemos si, ha sido, si le ha dejado acceder o si no le ha dejado acceder al, al sitio pero además podemos ver por ejemplo podemos ver las búsquedas de Google es decir ¿Qué es lo que está buscando en Google? Pues en Google está buscando, pues ya veis, pues lo que fuera. ¿eh? Eh, todas estas palabras, ajedrez, bueno, lo que fuera. Esto es lo que, lo que está buscando y, bueno, pues estas búsquedas en Google nos pueden parecer interesantes porque al final lo que los niños buscan en Google muchas veces son sus aficiones, sus preocupaciones, las cosas que les motivan, etcétera, etcétera. Pero además de esto, ¿qué podríamos hacer desde el panel de control de un dispositivo? Pues desde el panel de control, si damos a esta ruedecita que aparece aquí, vamos a poder lanzar las mismas órdenes que hemos visto desde, la, desde el botón de IMT Chrome, podemos hacerlo directamente desde el panel, es decir, podemos abrir una página web, podemos enviar un mensaje, podemos bloquear o desbloquear el dispositivo y podemos ver las pestañas que tiene abiertas, estas son las pestañas que tiene abiertas este dispositivo, yo las puedo, aparte de verlas, puedo cerrarlas individualmente o dándole a este botón y cerrar todas porque ya sabéis que a veces los, los alumnos tienen 14.000 pestañas abiertas y, y vete a saber lo que hay por ahí atrás. ¿no? Pero bueno, esto nos da una, una foto de, perfecta de, de lo que está haciendo el dispositivo. Si hacemos una búsqueda general de la navegación, nosotros, veréis, si damos aquí, nosotros además de ver el horizonte de navegación de las últimas 12 horas, vamos a ver si, nos, si no nos traiciona la tecnología, podemos pescar navegaciones para hacia atrás. ¿Veis? Ahora estoy viendo, es que, claro, en esta clase hay bastante movimiento, pero bueno, si yo me meto en el calendario, que en principio aquí veis que el horizonte son las últimas 12 horas, pero si yo pico allá adentro, puedo ir para atrás. ¿Y hasta cuánto para atrás puedo ir? Hasta el 1 de septiembre. O sea, guardamos todas las navegaciones de todos los dispositivos de todo el curso. ¿vale? Entonces podéis buscar desde hasta un día, o podéis buscar dentro del mismo día, entre horas. O sea, yo puedo buscar, por ejemplo, del 31 de mayo, del 30 de mayo, pues voy para aquí, le doy al botón y me sale una gráfica de las navegaciones colectivas de todos los dispositivos. También puedo hacer lo mismo de un dispositivo concreto yendo por la I, ¿vale? Bueno, ahora está cargando porque seguramente hay muchas navegaciones. Ya en este día ya he visto que hay muchas y no me está yendo a mí muy fino la, la Wi-Fi, así que... No vamos, a, no vamos a haceros esperar. Pero bueno, vosotros podéis percar la navegación y que sepáis que se guardan las navegaciones de todo el curso. Eh, bueno, ahora os voy a enseñar, por ejemplo, si estuviéramos en un dispositivo concreto. Yo me meto un dispositivo y me vengo aquí, veis, tengo la misma cajita, el funcionamiento de la herramienta es estándar, en todos los en todas las partes es estándar, ¿de acuerdo? O sea, es el mismo criterio, la política es igual, y, y los funcionamientos son, eh, intentamos que sean lo más homogéneos posible. Yo pico aquí, y me puedo ir para atrás, ahora como estoy hablando solo de un dispositivo, seguramente no tendré tanta navegación, y, y el, la vuelta será, ¿veis? Eh, mucho más rápida. Y aquí pues tengo el historial del dispositivo, eso es, esto es lo que, lo que vosotros vais a poder ver de cada uno de los alumnos. ¿vale? Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen en una situación. Vosotros, como profesores, ¿qué podéis hacer? Pues podéis lo primero que podéis hacer es conectar la cuenta vuestra de Classroom para descargaros los grupos dinámicos, los grupos que tenéis vosotros en vuestra cuenta de Classroom. Lo segundo que podéis hacer es... Eh, a mandar acciones con los botones cuadrados de aquí arriba sobre internet, sobre la cámara y sobre las acciones de IMT Chrome los podéis mandar a uno, a varios o a toda la clase por ejemplo, ¿vale? las órdenes siempre son así en IMT Lázaro y pueden ser permanentes o pueden ser temporales, acordaros de eso y siempre tengo que darle al botón de aplicar, eso también os tenéis que acordar bueno, eso os vais a dar cuenta la primera vez que se os olvide, os vais a dar cuenta que tenéis que haberle dado Vale, y ahora, y luego en los botones de información, pues tenemos dos, tres botones. El primer botón, la chinchetita, para meter dentro de la caja la imagen. Que eso es una cosa que os puede ser interesante, porque en un golpe de vista, veis la situación de la caja en cuanto a, a, al, al botón de acción, y veis la imagen que ha tenido. Y luego podéis ver las imágenes, solo imágenes de los dispositivos, que esto os puede interesar en un momento dado, y también podéis ver las navegaciones de los, todos los dispositivos, eso es digamos información global de un curso completo de una clase entera, pero también podéis hacer, lo que podéis hacer es yendo a la i pequeñita de cada uno de los dispositivos, podéis ver por cada dispositivo, las imágenes con el banco de imágenes de las últimas 24 horas, que se accede por estos cuatro cuadraditos, podéis ver las navegaciones y podéis yendo eh, a esta ruedita hacer acciones sobre el dispositivo sin salir de este eh, cuadro de mandos del dispositivo, ¿vale? Bien, eh, ya vamos a decir que esta parte, la parte general del uso de la herramienta la tenemos ya eh, vista, pero ahora vamos a ver las cosas que podéis hacer vosotros eh, personalmente vale lo que podéis hacer personalmente en vuestra cuenta lo primero que podéis hacer es cambiar algunos datos todo lo que no esté en neguilla lo podéis cambiar pues el eh, chema o podéis cambiar el nombre lo que queráis lo único que no podéis cambiar es el correo electrónico que al final es vuestro usuario y vuestro nivel de usuario vosotros como profesores docentes sois supervisores vale podéis cambiar el password todas las veces que queráis y podéis Elegir cómo queréis ver las cajas, cómo queréis ver la clasificación de las cajas dentro de clase, si lo queréis hacer por nombre y apellidos o para apellidos sin nombre. Además podéis eh, mostrar o no el nombre de dispositivo, eso lo podéis a la potestad vuestra y podéis mostrar los grupos dinámicos y los grupos estáticos o los dos. Eso, como vosotros estéis más cómodos, igual hay alguno que tiene todas las, eh, todas sus, eh, las clases que imparte, están en, en Classroom, entonces no tendría no hace falta que vea los grupos eh, estáticos. Ya se este botón y solo vería los grupos dinámicos que le aparecerían aquí. Estupendo. ¿Qué quiere también ver los grupos estáticos? Pues se mete por aquí, elige el, el, la sección que quiera y le aparecen los grupos. Perfecto. ¿Qué más podéis hacer? Pues lo que podéis hacer es aplicar filtros. ¿Qué filtros? Pues los filtros de navegación antes hemos dicho que el filtro por defecto el que les interesa en este momento al centro es que trabajéis en ese modo rojo que tiene unas listas blancas de navegación pero si en un momento dado vosotros queréis hacer algo queréis hacer algo con ese en una clase que, que ese filtro no lo impide, pues lo que tendríais que hacer es crearos un filtro para hacer otra cosa. Y cuando saléis, cuando creáis ese filtro, lo que tenéis que hacer, imagínate que estáis en, en un sistema, el bloqueo total, este que pone aquí el filtro, es el, ese color rojo que tienen las cajas, pero vosotros queréis, por ejemplo, ver Twitter, ¿vale? Si, si vosotros queréis ver Twitter, lo podéis poner en una lista blanca y durante un tiempo, el tiempo que apliquéis... Eh, el filtro personalizado a un curso, por ejemplo aquí, vosotros eh, seleccionáis el filtro de navegación naranja y elegís el filtro que habéis hecho que se llama prueba, vale, le dais a aplicar y durante el tiempo que estáis en clase, que puede ser un rato, puede ser toda la hora o lo que fuera, eh, vais a poder enseñar Twitter sin que os lo pare el, el sistema. ¿Y qué más podéis hacer? Pues podéis hacer tareas. Bueno, ¿qué son tareas? Porque hasta ahora hemos visto que la herramienta funciona interactivamente. Yo toco las cajas y cambio, mando órdenes, recabo información, pero todo tengo que estar ahí tocando. Pero yo puedo lanzar tareas para que ocurran cosas de forma automática sin que yo me tenga que preocupar. Por ejemplo, yo voy aquí he creado una tarea que es una tarea para bloquear la cámara. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se construye una tarea? Pues le das a crear tarea, pones un nombre, el nombre pues en este caso es obvio, bloqueo de cámara, la tarea, aquí puedes elegir lo que quieres hacer, puedes aplicar un filtro de internet o puedes quitar o poner eh, la cámara, vale, pues yo elijo deshabilitar la cámara a grupos que luego tendré que ap aplicar aquí abajo a qué grupos quiero, en este caso lo he puesto a, a ISO primero a vale, eh, a qué hora quiero que ocurra pues yo sé que tengo clase los lunes, los miércoles y los jueves a las 11 pues yo quiero que cuando yo voy a clase la cámara esté desactivada y eso es lo que hago, lo aplico por aquí y la cámara queda desactivada sin que yo me tenga que meter en la herramienta ni hacer nada básicamente eso es lo que hace una tarea bueno, podéis, podéis tener tareas activas o tener tareas apagadas, como yo, veis esta bombillita hace que la tarea esté activa o no, si le doy y se enciende, está cuando lleguen las 11 horas del lunes, miércoles o jueves siguiente, se va a, a poner en marcha. Y si no toca, pues veis que pone hoy no aplica. Pero yo puedo tener las, las tareas, las puedo tener ahí guardadas para cuando necesite, para vacaciones, para un examen o para cuando necesite. Bueno, yo creo que más o menos hemos dado un repaso general a la herramienta. Yo os, de, os diría que estéis tranquilos porque es una herramienta, de uso sencillo, al principio cuando empecéis vais a ir pues, con, con menos soltura, evidentemente, pero a medida que vais avanzando vais a, a desenvolveros muy bien. Yo creo que os va a gustar mucho. Eh, en principio lo que vais a hacer mayormente, la mayoría de las veces, va a ser poner en rojo, poner en verde, activar o mandar una orden concreta a un dispositivo o a un grupo de dispositivos. ¿vale? Eso es lo que vais a hacer habitualmente. Los que vais para nota pues vais a poder hacer un filtro personal y una tarea. Y eso pues ya, esos son los que vais, vais a sacar 7, 8 o más, pero en principio, el, el que podáis llevar el ritmo de la clase con estos botones de acción, os va a ser más sencillo que, que sin la herramienta, porque vais a poder, o sea, el, el, los alumnos van a ir al ritmo que vosotros marquéis, no vosotros detrás de, de los alumnos, ¿vale? Y luego, eh, también me gustaría comentaros pues, que, que la herramienta IMT Lázaro es una herramienta que hace otras cosas, pero de momento, al principio de este proyecto, pues eh, la dirección ha decidido que empecemos así y entiendo que a medida que vayamos avanzando en el proyecto y nos vayamos haciendo eh, fa familiarizando con él, pues vamos a poder eh, crear o, o ver diferentes cosas o añadir funcionalidades a la herramienta. Os recuerdo que toda la información que necesitáis para acceder al portal, para, para saber a qué servidor, cómo se llama el servidor al que os tenéis que conectar, etcétera, etcétera, está en el portal de soporte de la intranet. Y no tengáis ninguna duda en preguntar, remitís cualquier duda a través de, del sistema de contacto que tenéis y, y consultarlo en el, en el portal de soporte. Y bueno, yo tengo, no sé si tengo alguna duda, porque estoy con un compañero que que me suele poner alguna duda me la manda pero de momento no me ha enviado ninguna eh, bueno pues lo único que puedo es agradecer la atención disculparme otra vez por el retraso de, en el inicio que ha sido todo culpa mía y, y bueno pues deciros que si queréis ver las últimas novedades que, que aporta IMT Lazarus pues lo podéis seguir en, en las redes sociales. Saludos y muchas gracias.